lo que es el análisis organizacional, ¿ok? Y estamos, estamos eh, en este nuevo trabajo. Uno de los trabajos más, no raros, pero más, más difíciles en cuanto a su elaboración. Recordemos que los trabajos de análisis organizacional son los trabajos que en lo posible, como recomendación, tienen que hacerse bajo, una, bajo la modalidad de pasantía. ¿Por qué? Para que el análisis y las propuestas que se vayan a generar a través de su trabajo sean más válidas, ¿no? sean más, mejor, mejor aceptadas, podemos decirlo. Pero es muy importante que... Eh, cuando se haga ese tipo de trabajo, de proyectos de grado, de análisis organizacional, tanto en empresas públicas como privadas, en lo posible sea a través de una pasantía, para que las propuestas sean más enriquecedoras, para que las, los, las soluciones que se vayan a brindar a los problemas detectados, vayan a beneficiar de mejor forma, y se haga un adecuado análisis. No se puede hacer análisis organizacional desde este, nuestra casa no se puede, ¿no? Es necesario conocer. A diferencia de los planes de negocio, este tipo de trabajos de análisis organizacional requiere sí o sí la participación, la visita, la coordinación y comunicación continua con la empresa. Este tipo de trabajos es ideal cuando el postulante o el estudiante está trabajando en una institución pública o privada. Es ideal porque ya trabaja ahí, tiene confianza, conoce internamente la empresa, conoce la organización, entonces es mucho más fácil para él, ¿no? Por ese motivo es que este tipo de trabajos son adecuados para este tipo de personas, los ¿no? que ya trabajan, que tienen, o por lo menos que han conseguido una pasantía. Reitero, hacer un trabajo de análisis organizacional de afuera no es correcto, tampoco los, las propuestas van a ser significativas. ¿Ok? Es muy importante entonces eso antes de eh, elegir el tipo de trabajo. Ya les había recomendado una de las primeras clases que tuvimos sobre cuando vamos a elegir el tema de, el trabajo de investigación que vamos a, a realizar para nuestro proyecto de grado, tomen en cuenta dónde lo van a realizar, ¿no? Y particularmente este tipo de trabajo requiere eh, conocimiento. Por eso es que se tiene muchos problemas, por eso es que muchos estudiantes quieren Intentan dar solución a los problemas, pero, pero, pero eh, no conocen adecuadamente interna, internamente el funcionamiento de la empresa, no conocen los documentos que tienen, no conocen cómo están sus procedimientos, cómo están las, las políticas, cómo están los manuales, cómo está la estructura, no conocen nada de eso. ¿no? Entonces, por eso se les dificulta hacer el análisis y por aún dar soluciones a, las, a, las, a los problemas que pudiera tener. Ok. Entonces, partiendo de esa lógica, partiendo de esa lógica, tenemos que mm, recordar que el análisis organizacional es una herramienta esencial que permite conocer la situación actual de cualquier organización, ya sea esta pública o privada, ya lo dijimos anteriormente, contribuyendo a que sus dirigentes puedan dar soluciones a los inconvenientes identificados durante el proceso de manera anticipada, y les sea posible responder de manera oportuna y eficiente a las exigencias del entorno. Entonces, el trabajo de análisis organizacional es muy importante para que los gerentes, los directores de, de las empresas u organizaciones puedan tomar adecuadas decisiones, ¿no? Al conocer este documento previamente ustedes ya imagino que ya han elaborado su proyecto de grado, ya, ya han definido su problema, ¿no? Ya saben las causas, y saben los efectos, de igual forma han planteado correctamente dónde van a realizar, en este caso, por ejemplo, tenemos un, eh, hemos elegido como lugar el gobierno autónomo municipal, qué problemas tiene, hemos dicho que el problema que tiene es en la unidad de recaudaciones, ¿Qué problemas tiene? Es que la, tiene una adecuada gestión administrativa, o sea, la, la administración es deficiente, podríamos decirlo así. Y una posible solución es realizar un análisis organizacional para dar solución a ese problema de gestión deficiente, ¿no? Para lo cual, eh, formulamos el problema, ¿no? ¿De qué forma, de qué manera se podría dar solución? Tenemos el, la formulación del título del proyecto, que ya ustedes ya lo saben hacer, tenemos aquí el cuadro, quién o dónde se, realiza, se va a realizar la investigación, qué problemas tiene, las causas, la solución que, que nosotros pretendemos darle, los objetivos generales, los objetivos específicos y el título. Estamos aquí con el objetivo general, que es realizar un análisis organizacional para mejorar la gestión administrativa de la unidad de recaudaciones legal. Bien, ustedes ya definieron... Entonces, ¿dónde están realizando su trabajo? Puede ser el gobierno autónomo municipal, el gobierno autónomo regional, cualquier empresa desconcentrada, autárquica, perteneciente al gobierno, puede ser también, o también puede ser, como dijimos al un inicio, una empresa privada, cualquiera sea, ¿no? Pero con la condición que ya tenga, por lo menos esté funcionando, ¿no? Porque este tipo de trabajo, recordemos, es para empresas que ya están funcionando no aplica para empresas que recién están iniciando. ¿Ok? Entonces, para empresas que ya están funcionando. Eh, ya definimos sus objetivos, por ejemplo, en, hipotéticamente, hemos, en este ejemplo en particular, pusimos que los objetivos específicos del proyecto de grado va a ser realizar una estructura organizacional, bueno, revisar, mejor dicho, la estructura organizacional para ver cómo, qué problemas tiene, hacer un análisis FODA para ver los aspectos internos y externos, investigar a los grupos de interés y proponer alternativas de solución a los problemas que se puedan identificar. ¿OK? Entonces, una vez que ya definimos todo esto, este es el decreto 217055 del sistema de administración, perdón, del sistema de organización administrativa. Es una norma básica, es una, es una resolución. Entonces, con este documento tienen que ustedes trabajar. ¿no? ¿Qué dice este documento? Acá, por ejemplo, están las disposiciones generales. no Dice Sistema de Organización Administrativa. Aquí se establecen los lineamientos para todo el sector público. Planes institucionales, planes cooperativos. En las entidades públicas. En cualquier entidad pública. Si ustedes están trabajando, por ejemplo, en la gobernación, o están haciendo un trabajo para la, la gobernación, tienen que utilizar este, este documento. Si están haciendo, por ejemplo, para... para... Eh, para aceptar, por ejemplo, tienen que hacer este documento. Tienen que utilizar, mejor dicho, este documento. Están haciendo para la, para la alcaldía, tienen que utilizar o para EMAPIC, por ejemplo la empresa de, municipal de agua esto la gobernación esto cualquier empresa que pertenezca o tenga mayor participación en el estado tienen que utilizar como documento base esto no aquí están los objetivos en normal por ejemplo toda la parte pública qué más establece este, este el documento, las normas básicas, que son elementos esenciales para el tema de organización, diseño, implementación de estructuras. Aquí están las atribuciones. Aquí están los principios de administración. La interrelación del sistema, ¿no? con lo que les decía hace rato, ¿no? El sistema de programación de operaciones, o sea, todo lo que ustedes vayan a hacer tiene que estar relacionado a los diferentes subsistemas, ¿no? El sistema de administración de personal, el sistema de control gubernamental. Ahora, elementos básicos, las normas básicas del sistema de organización administrativa tienen como componente los procesos de análisis organizacional es decir, si ustedes están haciendo análisis organizacional, tienen que ocupar esto, nuevamente, ¿no? Si están haciendo un trabajo de diseño, por ejemplo, organizacional, que es para, por ejemplo, eh, van a crear una nueva unidad, un nuevo departamento, van a crear una nueva empresa, por ejemplo, o algo perteneciente a una entidad pública, van a rediseñar organizacionalmente una dirección, un departamento, entonces tiene que, utilizarse esto. Si quieren implementar, también se tiene que, se tiene que utilizar este documento. ¿no? La aplicación, como siempre, es la máxima, la, MAE, la máxima autoridad ejecutiva la que tiene que dar cumplimiento. Y, por ejemplo, en cuanto a la estructura, acá nos dicen, ¿no? ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? cuando van a hacer un análisis organizacional en una empresa pública. ¿no? Este es el lineamiento, nos dice aquí claramente qué es lo que tenemos que hacer nosotros para hacer un análisis organizacional en cualquier entidad pública. ¿no? Se empieza con la definición de análisis de la estructura organizacional. Son las disposiciones legales vigentes en materia de organización el plan estratégico institucional y el plan de operaciones anual constituirán el marco de referencia para el análisis organizacional de la entidad. primer error que cometen los estudiantes, no toman en cuenta ni el plan estratégico, no toman en cuenta el programa de operaciones anual, el POA, para poder hacer el análisis organizacional. Primer error que comete la mayoría que hace este tipo de trabajo. Porque primero no conocen este este documento, no sé por qué motivo, no lo aplican, y lo segundo, ni consideran el plan estratégico institucional, y mucho menos el POA. Y como ustedes ven acá, los primeros elementos o documentos que tienen que ustedes conocer antes de hacer el análisis organizacional, es leer pues estos documentos, tenerlos estos documentos. ¿No? O sea, antes ustedes tienen que tener. Muchos dicen, ah, no me han dado, es que no pedís, tienes que ver tenías que haber tomado en cuenta, primero, antes de haber elegido este tema como trabajo, el proyecto de grado, tenías que haber tomado en cuenta los problemas que se tienen a veces en la parte pública, que no te quieren dar información. Si no te van a dar información, ¿por qué hiciste un trabajo en una entidad pública? Hubieses hecho otro tipo de trabajo. Por eso, aquí viene muy importante lo que habíamos dicho en la primera clase, ¿no? en, la primera, en la primera conferencia que tuvimos. A la hora de elegir el tema, tenemos que decidir y ver dónde vamos a hacer nuestro tema. En una empresa pública o privada. Y tenemos que asegurarnos que nos den información. Si no nos van a dar información, es mejor cambiarse a otra. Porque a mitad de camino, si no tienen este documento, por ejemplo, ustedes, no van a poder hacer nada. Todo lo que ustedes van a hacer, está va a estar mal. Porque las bases para hacer el análisis organizacional, como lo ven, es justamente estos documentos, pues. Si ustedes no utilizan estos documentos, estarían incumpliendo la ley, ¿no? Recuerden que la ley 2027 establece sanciones, ¿no? Entonces, al no cumplimiento de la normativa. Si ustedes no utilizan estos documentos, al margen de no cumplir la ley, estarían cometiendo errores, ¿no? Porque no van a considerar, por ejemplo, los lineamientos estratégicos que están establecidos en el plan estratégico. No van a, ocurrir, no van a saber ni considerar el presupuesto que tiene aprobado la organización. ¿Cómo van a ¿Cómo van a financiar sus propuestas? ¿Cómo pretenden ustedes implementar un programa, un proyecto, elaborar algo si no tienen presupuesto? Ni siquiera lo conocen. Por eso es muy importante. Al iniciar el trabajo de análisis organizacional en empresas públicas, reitero, porque también hay otros estudiantes que le meten a la, la parte privada la parte pública. No se aplica este decreto, perdón, esta... Esta resolución no se aplica a la parte privada, es exclusiva para la parte pública. ¿Ok? En la parte privada se hace nomás directamente el análisis, no se requiere eh, tener estos documentos. Ahora, si lo tienen, mejor, obviamente, ¿no? Mejor. Pero no es una exigencia como en la parte pública. En la parte pública es una exigencia. Ahora, estos documentos ya les decía. ¿Qué nos proporciona el Plan Estratégico Institucional? Nos proporciona las líneas estratégicas, en qué se está trabajando, qué está haciendo la institución este año y los próximos cinco años. Eso nos da el Plan Estratégico. Ahora, ¿qué nos da el presupuesto aprobado? ¿No recuerden ustedes que en la parte pública como en la parte privada, los presupuestos se aprueban a, bueno, en diciembre de 2021 para el 2022. Entonces, ustedes tienen que conocer el presupuesto del año pasado que ha sido aprobado para este año, para que en base a eso ustedes vean los ítems, ¿no? ¿Qué ítem tengo yo? ¿Dinero de dónde me viene? Si, si es dinero, de, dinero propio que genera la misma institución pública, ¿es, es dinero que viene de, del, del Tesoro General, del TGN? ¿O es de donaciones? ¿Es de coparticipación? ¿Es de IDH? ¿De dónde vienen los recursos? ¿no? Eso está en el POA. Yo tengo que ver las fuentes de ingresos que tengo, ¿no? Y por ahí, en base a esa información, yo poder ir viendo a qué partida les voy a cargar los gastos que voy a incurrir en mi trabajo de análisis, en las propuestas, mejor dicho, de mi trabajo que van a, que va a salir del análisis organizacional. Por eso, reitero, es muy importante conocer estos dos documentos, ¿no? para poder hacer el análisis organizacional en la entidad. Las entidades en funcionamiento analizarán si la estructura organizacional ha sido constituido un medio eficiente y eficaz para el logro de los objetivos propuestos en el programa de operación. ¿no? ¿Qué se va a evaluar? Este es otro, otro elemento muy importante. Está, está separado en tres ejes, bien claros. ¿Ya? Bien, el, o sea, la normativa es clara. La normativa hay que aplicarla. La primera, el primer eje es la calidad de los servicios y bienes proporcionados a los usuarios. ¿Qué es lo que tienen que valorar entonces ustedes? Es la calidad del servicio que se les da a la población, a los usuarios, a la gente que va a la gobernación, a la gente que va a la alcaldía, a la gente que va a aceptar, a la gente que va a MAPIC, a los usuarios de, de, de la energía eléctrica, a los usuarios de, de consumo de agua, a la gente, ¿no? ¿Cuál es la calidad del servicio que se les está dando? Ahora, ustedes, por ejemplo, en, dentro de la estructura del proyecto de grado, hay un marco metodológico. Ustedes hacen las investigaciones, ¿se acuerdan? Ustedes han establecido diferentes instrumentos de recolección de datos. Han dicho que iban a utilizar observación, encuestas, entrevistas. Entonces, aquí, aquí ustedes deberían utilizar esas herramientas las tres, para ver la calidad del servicio, ¿no? Pueden ustedes observar cómo es la atención, por eso, primer punto, es muy importante que ustedes vayan, visiten, vean, o trabajen ahí, para ver cuál es la calidad del servicio, ¿no? Como ejemplo uno. Dos, pueden hacer una entrevista, ¿no? Una entrevista a los gerentes, a los directores, de la organización, para hablar del tema de servicios, ¿no? ¿Cómo está el servicio? O debería estar en su, en su entrevista, preguntas sobre el servicio. O los bienes que proporcionan a los, a los usuarios, ¿no? cualquiera sea el caso. De igual forma, los procesos. Y aquí entra lo que ya habíamos dicho hace rato, ¿no? Para conocer los procesos, no lo podemos ver de afuera, los procesos, los procesos son internos son casi imperceptibles, no son visibles a simple vista. Hay que estar en el proceso de contrataciones, hay que estar en el proceso de almacenes, hay que estar viendo el proceso de adquisiciones, cuántas, por cuántas manos pasa, quiénes son los responsables, quiénes firman, quiénes sellan, quiénes autorizan, de dónde viene, a dónde va, cuánto tarda. Ahí se ven los procesos, hay que ver qué tan eficientes son los procesos internos, se tienen, no se tienen, primeramente igual hay que preguntárselo. ¿Qué procesos internos tiene la institución? Tercer eje, la rapidez de respuesta de la estructura organizacional a los cambios internos y externos. Hace poquito, nos, el COVID nos afectó a todos. Y todas las entidades públicas tuvieron que organizarse, ¿no? Hicieron un comité de, un comité de, de prevención, ¿no? O el, el, como el COE, por ejemplo, ¿no? que, que, que se organizó, con el objetivo de prevenir el tema del COVID. ¿no? En, las, en algunas instituciones públicas y privadas también, se han creado unidades o comités, por ejemplo, el Comité de Bienestar, un comité especializado, en el cual tenían como, como objetivo principal precautelar la salud de los empleados. ¿no? Entonces, hay que, hay que, la, la institución tiene que ser flexible para que ante cualquier eventualidad se puedan conformar, ¿no? Organizaciones, comités, eh, cualquier, uh, cualquier tipo de, de agrupación que pueda atender adecuadamente cualquier eventualidad. Y el claro ejemplo del, del, del COVID-19 ha sido un ejemplo, ¿no? Que muchas instituciones han, actualmente tienen un responsable, por ejemplo, del bienestar de los empleados, ¿no? Es un comité compuesto por cinco o seis personas ¿no? de diferentes áreas que conforman el comité, quienes eh, tienen la labor de precautelar, de elaborar los protocolos de seguridad, de establecer el presupuesto que se va a manejar para, por ejemplo, eh, materiales de, de desinfección, para establecer los procedimientos para poder ingresar y salir de las instituciones, el eh, la tema de la limpieza, el tema de los exámenes preocupacionales durante el trabajo, los, las... las por ejemplo, el, el gestionar ante la caja el tema de la vacunación, por ejemplo, o de los exámenes del COVID. ¿no? A eso se llama una estructura organizacional que sea flexible frente a los cambios internos y externos. ¿no? En, este, en este caso, en el ejemplo que yo les doy es un cambio, una, un cambio externo, ¿no? que, que a consecuencias del COVID-19, muchas instituciones ya, han, ya el año pasado, en realidad, ¿no? se han tenido que adaptar y han tenido que incorporar y crear nuevas unidades, nuevos comités, nuevos organismos dentro de la institución para poder combatir. Entonces, ustedes tienen que ver estos tres ejes principalmente. Calidad de los servicios, efectividad de los procesos y rapidez de la respuesta de la estructura organizacional frente a los cambios internos y externos. Este proceso se realiza, se realiza como parte del análisis de situación, regulado en las normas básicas del sistema de programación de operaciones y cuando las circunstancias así lo justifiquen. Asimismo, se deberá realizar un análisis prospectivo a fin de, de determinar la necesidad o no de ajustar la estructura organizacional para lograr los objetivos de la gestión. Okay, entonces, cuando ustedes hagan este análisis, ¿pueden, u, pueden ustedes decir que van a ajustar o no, de acuerdo a, a la necesidad, su estructura organizacional. ¿no? Tal vez, si no hubiese pasado el COVID, no hubiese sido necesario hacer ningún ajuste en la parte organizacional. Entonces, se quedaría así. ¿no? Eso nos dice esta parte, ¿no? que si hay una necesidad, sí se lo puede hacer. Si no, no pasa nada. Resultados del análisis organizacional. Una vez que ustedes hacen eso, entonces, nos dice la normativa, en base al resultado del análisis organizacional, se podrán tomar decisiones respecto a los siguientes aspectos, nos dice la normativa. Adecuar, fusionar, suprim suprimir, y o crear áreas y unidades. ¿No? En el análisis que ustedes hagan de la estructura organizacional, les puede, pueden determinar a ustedes adecuar si está mal, por ejemplo, un área, pueden fusionar dos o tres áreas o secciones, pueden eliminar o suprimir un área, por ejemplo, porque ahora no necesitan. <coughs> pueden suprima, suprimir o, o, o crear también áreas y unidades según correspondan, como el ejemplo que les he dicho, ¿no? pueden crear una unidad de responsabilidad de la salud, digamos, ¿no? Se pueden, le pueden poner un nombrecito a la unidad encargada de bienestar de la salud, que es exclusiva para el área, para atender la, la situación de la pandemia, ¿no? El COVID-19. Se pueden ustedes crear una unidad. ¿Qué más nos permite? Eh, ubicar las diferentes unidades y la estructura. Cuando una estructura está mal organizada, tiene deficiencias, pueden ustedes, después del análisis, ubicar las diferentes estructuras, ¿no? La unidad lo pueden mover, que estaba más abajo, lo pueden subir más arriba, poner otras dependencias, otro jefe, otras funciones, según las necesidades. También pueden redefinir los canales y medios de comunicación interna si dentro de su análisis interno ustedes han establecido que no hay una buena comunicación, ¿no? entonces ustedes pueden redefinir esos canales y los medios de comunicación que van a utilizar. ¿no? Antiguamente se utilizaba solamente documentos físicos, actualmente por la necesidad y por los costos, eh, se están utilizando muchos medios digitales para comunicarse entre diferentes, en, diferentes unidades dentro de la institución. Actualmente se tiene un correo corporativo, se tiene un chat interno, se tiene eh, bueno la telefonía fija interna, ¿no? los, los teléfonos internos que siempre se tenían, se tiene bueno otros medios digitales de comunicación para poder informar sobre eh, nuevos nuevas normativas que estén saliendo, requerimientos de información memorándum, comunicaciones internas, informes, ¿no? ¿Sí? para eso se, se establecen los canales y los medios. ¿Qué, voy, qué, ¿Qué tipo de información voy a enviar, por ejemplo, por el correo corporativo? ¿O qué tipo de documentación tiene que ser sí o sí impresa? ¿no? Los, las comunicaciones internas, los informes, los reportes, instrucciones, reglamentos, entonces, tiene que, tiene que hacerse un análisis de la documentación. Y después, definir los canales adecuados y los medios que se van a utilizar dentro de la institución para poder comunicar cualquier información que se quiera. ¿no? Redefinir instancias de coordinación interna y de relación interinstitucional. Igual, no es muy importante que se tengan mucha coordinación y haya una relación interinstitucional con otras entidades, ¿no? Recuerden que las entidades públicas no trabajan solas, requieren relacionarse con otras instituciones, por lo tanto, tiene que haber niveles de coordinación, responsables de que la parte de coordinación, que se vayan, que vayan a trabajar en conjunto, por ejemplo, Gobernación Alcaldía, Alcaldía, -Minist -Minist el Ministerio de Economía, ¿no? Y así, sucesivamente, sino que lo importante aquí es que haya niveles de coordinación responsables del área de coordinación. Y también está, una vez que ustedes hacen el, el análisis organizacional, pueden ustedes decidir rediseñar algunos procesos que estén mal, o implementar incluso algunos que no se tengan internamente en la empresa, ¿no? Finalmente, otros aspectos de la organización. Ahora, eso respecto al análisis organizacional. Ahora, respecto al diseño organizacional, que es otro tipo de trabajos que también tengo entendido que otros est estudiantes que están haciendo, tienen que considerar los siguientes para poder hacer el diseño organizacional. Ahora, aquí establece el proceso de cómo tiene que hacerse ese diseño. Cuando no se tiene, por ejemplo estructurado un organigrama, se tiene que hacer el proceso de diseño organizacional. Etapas del diseño o rediseño organizacional. En el caso de que esté mal, se tiene que rediseñar el organigrama. Entonces, para eso, se tiene que seguir los siguientes procesos. Identificación de los usuarios de la entidad y las necesidades del servicio. Primer elemento, ¿no? ¿Qué servicio doy yo a los ciudadanos y quiénes son los beneficiados? ¿Significa eso? Segundo elemento, identificación de los servicios y bienes que satisfacen las necesidades de esos usuarios. Tercer elemento, diseño de los procesos para la producción de los servicios y bienes, sus resultados e indicadores, ¿no? Otro elemento. Identificación y conformación de áreas, unidades organizacionales que llevarán a cabo las operaciones especificando su ámbito de competencia. Después está determinación del tipo y grado de autoridad de las unidades. Aquí hay que establecer quién va a ser el jefe y qué grado va a tener y su ubicación en los niveles jerárquicos de la organización. ¿Qué tipo de nivel va a tener? Va a tener un ejecutivo, nivel intermedio, nivel operativo. Se define acá, ¿no? De acuerdo a la estructura. Definición de los canales y medios de comunicación. Ya dijimos hace rato, ¿para qué sirven los, este tipo de canales y medios de comunicación? Para, más que todo, comunicar cualquier información interna dentro de la, de la organización o empresa. no Determinación de las instancias de coordinación interna, que son los responsables de coordinar con otras entidades. Definición de los tipos e instancias de relación interinstitucional también. Y elaboración del manual de organización y funciones y el manual de procesos, si corresponde. Sí o sí, cuando se hace un rediseño o un diseño organizacional, estos tienen que ir acompañados del de manual de organización y el manual de funciones, ¿no? porque estamos moviendo la estructura organizacional. Entonces, es importante que se tengan actualizados el manual organizacional, el manual de funciones, de las funciones de, la, de cada, de cada funcionario y de los procedimientos de cada función que tenga el funcionario, ¿no? Para eso es el manual de procesos. ¿no? Cada función, cada actividad que realiza el, el empleado generalmente tiene procesos, ¿no? Si, por ejemplo, el funcionario es responsable de almacenes, él tendrá que tener su manual de funciones del área de almacenes y, tendría, y deberá también tener su manual de procesos de almacenes, pues, ¿no? de cómo va a proceder a almacenar los bienes, cómo va a almacenar los, los materiales, cómo va, va a almacenar los insumos, cómo va a clasificar una metodología, un sistema, los procesos tienen que estar establecidos con ese manual en el manual de proceso, sus funciones en el manual de función, del área en el manual de organización. Es muy importante cuando se hace diseño o rediseño organizacional, tomar en cuenta estos elementos ya indicados. Otro elemento muy importante, la formalización del diseño organizacional. El diseño organizacional se se formalizará en los siguientes documentos, aprobados mediante resolución interna pertinente, el manual de organización y funciones que incluirá las disposiciones legales que regula la estructura, los objetivos institucionales y el organigrama para las unidades de nivel jerárquico superior, se tendrá los objetivos, el nivel jerárquico, las relaciones de dependencia, las funciones las relaciones de coordinación interna y externa. Y para otras unidades, para otras unidades, las relaciones de dependencia y las funciones. Para el manual de procesos, ¿qué va a incluir? La denominación, el objetivo del proceso, la normativa de operación, o las normas de operación que correspondan, la descripción, del proceso y sus procedimientos, los diagramas de flujo, no se olviden, y los formularios y otras formas utilizadas para la, para la ejecución del proceso. Es muy importante entonces cuando ustedes vayan a decir, definir un manual de procesos, Tenga estos elementos, ¿no? La denominación del proceso, los objetivos, las normas operativas que se van a utilizar, la descripción del proceso y procedimiento, el diagrama de flujos, es decir, dónde empieza, dónde acaba, los tiempos, ¿no? Cuánto tiempo va a tardar de, en este proceso, en este paso, qué pasa si sí, qué pasa si no, todo eso se tiene que, que establecer, ¿no? Y no olvidarse de los formularios. Por ejemplo, cuando hay contrataciones, hay un formulario de pedido, hay un, un formulario de adquisiciones, y un formulario de, eh, de requerimiento, ¿no? Entonces, esos formularios tienen que estar normados, tienen que estar establecidos, ¿no? ¿Quién lo llena? ¿Cómo lo llena? Todo tiene que estar en el flujo. ¿Ok? ¿Qué más? Veamos. Conformación de áreas y unidades organizacionales. Es importante identificar, es muy importante la identificación de los usuarios y sus necesidades. ¿no? Se identificarán los usuarios de la entidad y sus necesidades de acuerdo al ámbito de la competencia establecida en el instrumento jurídico de su creación, las disposiciones legales relacionadas y los objetivos de gestión establecidos en su programa de operación anual. Por eso, es muy importante, ya dijimos, ya decimos a un inicio, conocer el POA, ¿no? Para que no cometamos errores. ¿No? En, base, en base a conocer esta información, nos va a ayudar a, a definir cómo vamos a solucionar los problemas de los usuarios. Otro elemento para la conformación de las áreas y unidades organizacionales. La DEL es la identificación de servicios o bienes. ¿no? Se identificará los servicios y o bienes que proporciona la entidad priorizando según criterios institucionales de acuerdo a su plan estratégico. Por eso, segundo elemento, los lineamientos estratégicos. ¿Qué está priorizando la institución? ¿Qué está priorizando? Los planes estratégicos nos dicen, ¿no? las líneas estratégicas, el, el gobierno municipal le va a trabajar en el área de educación, en el área de, pre, de prevención, de riesgo, va, va a trabajar en seguridad ciudadana y todos los proyectos que hagan van a estar enfocados en esas líneas estratégicas. Entonces nosotros tenemos que adecuar nuestros lineamientos a los lineamientos estratégicos establecidos en el plan estratégico. Así de fácil. Nosotros tenemos que adecuar, no ellos a nosotros. El documento del plan estratégico, recuerden que es a cinco años, cuando nosotros hacemos un análisis organizacional, lo hacemos, eh, no se lo hace para cinco años, ¿no? Entonces, es necesario que nos adecuemos a los lineamientos estratégicos para no equivocar. Diseño de los procesos y resultados e indicadores. Se identificarán y establecerán los procesos de la entidad por los cuales se generan los servicios y o bienes para los usuarios, el diseño de los procesos será formalizado en el manual de procesos. Aquí nos, nos, nos indica de qué manera se van a hacer los procesos. Se procederá al diseño de los procesos de forma general o de procedimientos de acuerdo con los siguientes, de acuerdo con los requerimientos del día. ¿no? Los procesos descritos a nivel gerencial seguirán la etapa determinada en el capítulo de, de, de determinación de operaciones de las normas básicas del sistema de programación de operaciones, ley 2027. ¿no? Los procesos relacionados para ser descritos hasta el nivel de procedimiento seguirán al menos en las siguientes etapas. Primero, ordenamiento lógico y secuencial de las tareas necesarias para llevar a cabo la operación. Es decir, de dónde empieza a dónde acaba. Identificación de los insumos que requieran los procedimientos y sus especificaciones. Igual, ¿no? ¿Qué voy a necesitar en cada etapa? Identificación de la unidad responsable de la ejecución de cada tarea. ¿No? ¿Quiénes participan? ¿Qué unidades participan en, la, en, en el determinado procedimiento? Descripción de los registros y formularios y otros impresos a utilizar. Ya eh, decíamos hace rato, ¿no? cada procedimiento tiene documentos que se tienen que adjuntar. Entonces hay que definir y aprobar esos, do esos documentos o formularios. Ahora, si ustedes no establecen, no aprueban, por ejemplo, los formularios y tienen su procedimiento, ese procedimiento estaría incompleto porque sus formularios no están aprobados. Tanto los procedimientos como los documentos que están relacionados al, al, al, al procedimiento tienen que ser aprobados previamente. Por último, identi identificación de los resultados verificables. Esto, más que todo, es cuando ya se implementan los procedimientos. ¿Qué más nos dice? Identificación y organización. Una vez identificados los usuarios, los servicios y o bienes y los procesos de la entidad, se identificarán y conformarán en base a estos las unidades organizacionales. Posteriormente, se conformarán las áreas agrupando unidades que requieren estar relacionadas entre sí y se determinará su ámbito de competencia. ¿Qué quiere decir eso? Que se tiene que reestructurar o, o estructurar, mejor dicho, las unidades que tengan relación entre sí, ¿no? ¿Dónde va a estar, por ejemplo, el área Financiero? ¿Dónde va a estar el área de recursos humanos? ¿Dónde, dónde va a estar el área de, de operaciones? ¿Dónde va a estar el área de sistemas, mantenimiento? ¿No? Y así. ¿En qué lugar va a estar ubicado? ¿Y qué relación va a tener una con otra? no A eso se refiere esto. Nivel de jerarquía, ya ustedes saben, se conocen tres tipos de niveles. El nivel ejecutivo, perdón, el nivel de directorio, el nivel ejecutivo y el nivel operativo, ¿no? Sí. Recuerden que básicamente eh, en las instituciones públicas se maneja un organigrama jerárquico, ¿no? De la parte superior a la parte inferior. Donde están en la parte superior los niveles directivos, ¿no? Y en la parte de abajo están los niveles operativos. Entonces, a eso se refiere en cuanto a identificar los niveles. Cualquiera sea el modelo de organigrama que nosotros elijamos, piramidal, radial, matricial, circular cualquiera, en cualquiera de ellos se establecen los niveles jerárquicos, se identifican, ¿no? en cualquier organigrama, cualquiera sea su forma, se identifica o tiene que estar identificados los niveles jerárquicos. ¿Qué más nos dice la asignación de autoridad y dependencia jerárquica? También, eso nos, nos quiere decir que cada unidad tiene que tener eh, jerarquía, ¿no? ¿Quién depende de qué? Básicamente, a eso se refiere. Clasificación de unidades organizacionales. Las unidades organizacionales deberán clasificarse en sustantivas, cuya función contribuye directamente al cumplimiento de los objetivos de la entidad. Unidades administrativas, cuyas funciones contribuyen directamente al cumplimiento de los objetivos de la entidad y prestan servicio a las unidades sustantivas para su funcionamiento. Y las unidades de asesoramiento, que cumple función de carácter consultivo, y no ejerce autoridad lineal sobre, la demás, sobre las demás unidades. ¿no? Básicamente, nos dice que cada cargo, cada dirección, o cada puesto de trabajo que nosotros coloquemos en nuestro organigrama, tiene que, tiene que estar definido de acuerdo a, estos, a esta clasificación. ¿no? ¿Cuáles son las áreas sustantivas, cuáles son las administrativas, y cuáles las de apoyo, o las de asesoramiento? alcance y control y se refiere básicamente es para lograr la eficiencia en el, la eficiente, al, eh, es para lograr un eficiente alcance de control, el número de unidades y equipos de trabajo dependientes de otras unidades organizacionales deberán tener una dimensión que no diluya la capacidad de dirección. Ok, el alcance de control o tramo de control es la cantidad de personas que un jefe puede tener. Mientras más personas tengan significa que la capacidad de dirección se va a diluir. ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, 500 empleados, ¿será que los puedo, les puedo atender a todos? No, ¿verdad? Entonces, el tramo de control es muy importante, o el alcance de control, que le, le llaman también, tiene que ser muy importante. Personas, cada dirección tiene que tener el, el número de personas adecuados que el director o el encargado o el jefe pueda manejar. No se puede cargar mucho personal en un área, ¿no? Ahora, si, si hay, en muchos casos, sí, hay unidades que tienen mucho personal, pero a su vez también ese personal tiene encargados, ¿no? Tiene encargados, no es solamente una persona, sino que hay otros cargos intermedios que se encargan o coayuvan para el control del personal, no es solamente una persona, sino que tiene cargos intermedios que, ayudan el trabajo de control del personal para que no se diluya ¿no? la capacidad de dirección. Una persona no va a poder controlar a 500 personas. Difícil. No es adecuado. Es no Por eso hay que, por eso cuando hay unidades grandes que tienen mucho personal. Para eso se designan responsables, jefes de unidades, ¿no? jefes de departamento, jefes intermedios para que el jefe de la unidad de encargado sea más fácil el control, ¿no? para que pueda controlar más fácilmente a sus empleados. Desconcentración. La máxima autoridad ejecutiva podrá disponer la desconcentración de una unidad organizacional mediante la emisión de una disposición legal pertinente que autorice esta desconcentración y que contenga al menos la, lo siguiente, ¿no? la justificación técnica y económica, los objetivos. Ámbito de su competencia, funciones específicas y grado de autoridad. Bien, cuando hacemos diseño organizacional o análisis organiz organizacional, puede hacer que nos topemos con que hay una dirección que no se adecua a los objetivos de la organización y por lo tanto, va a ser necesario eliminarla o suprimirla. ¿Ok? Ahora, para poder hacer eso, se requiere un documento, una justificación técnica y económica. Ahí entra el trabajo que ustedes pueden presentar, ¿No? El trabajo de análisis organizacional o de diseño organizacional. Puede ser un documento, uno, una justificación técnica, ¿No? En el cual diga, por ejemplo, esta unidad, la unidad de podemos decir, la unidad, por ejemplo, de comunicación o la unidad de, no, eso es muy importante, una unidad que no importa que no mucho, por ejemplo, la unidad de, uh, de, supongamos, una unidad encargada de el, el manejo de los, el, el manejo de los, de los pongamos ¿no? una unidad que no, no ayuda mucho. Pueden ustedes, por la situación económica, o cualquier otra unidad, por ejemplo, por la situación económica, recuerden que ahora todas las entidades públicas tienen menos presupuesto. Los gobiernos municipales, los gobiernos regionales, por la situación económica han disminuido, han, perdón, han disminuido hasta un 70-60% de su presupuesto, de los ingresos que tenían antes. Entonces, ya no va a haber plata como había antes. En ¿no? y muchas, y, y y muchas instituciones públicas, han empezado a reducir y a fusionar, y puede ser que a ustedes también le toque el caso que tengan que recomendar la disolución, la desconcentración, o la eliminación, o supresión, cualquiera que quiera utilizarlo, de una unidad por algún motivo, ya sea por motivos económicos, ustedes pueden decir, vamos a fusionar esta, esta, la dirección de recursos humanos, la dirección de recaudaciones, con la dirección de ingresos del GABI. 12 en una. Por la situación económica eran 10 empleados, ahora vamos a reducirlo a 8. Vamos a hacer el reajuste, es decir, vamos a cambiar la estructura, vamos a colocar un solo encargado y a cada funcionario de los 10 que eran, vamos a reasignar su función. Si, alguien, si antes un funcionario tenía 10 funciones, ahora va a tener 12, ¿no? Eso significa, entonces voy a, a modificar la estructura organizacional de esa unidad, voy a modificar su manual de funciones, porque antes eran 10, ahora son 12, ¿no? voy a, a incluso afectar su sueldo, ¿no? yo puedo decir, no hay mucha plata, antes ganabas 7 mil, ahora vas a ganar 5 mil, no hay mucha plata, lo tomas o lo dejas, ¿no? no he hecho curso, ¿qué podemos hacer? Tenemos que ajustarnos, ustedes saben, hace poco ha salido una ley municipal, donde el ejecutivo se ha bajado el sueldo, ¿no? El cincuenta ¿Eh? Entonces, eso puede afectar, a... ellos podrían haber sacado una ley que diga, bueno, para todos, ¿no? Para todos los empleados de la parte pública que pertenecen a la gobernación o a la alcaldía, por resolución o por eh, por, por alguna normativa interna, se va a bajar el sueldo al 50% durante la gestión 2022 Por ejemplo, entonces si hay una justificación económica de, porque hay menos ingresos se va a bajar el sueldo los objetivos es que sea más eficiente el ámbito de su competencia es establecer que competencias y funciones van a establecerse ahora, ya decimos hace rato antes eran 10 empleados, ahora van a ser 8, de los 8 antes tenían 10 diez, diez funciones cada uno ahora van a tener 12 cada uno ¿Se entiende de esa forma entonces ustedes pueden ir hacer, haciendo los ajustes y pueden proponer en su proyecto de grado, la disolución, la fusión, o la supresión de cualquier unidad o cargo que no esté colaborando a los objetivos de la institución, o que aporte poco, ¿No? Se si aporta muy poco, entonces fusionan dos dos dos unidades que están produciendo poco o están aportando poco, la fusión. ¿Cómo tengo que hacer eso? Mediante este procedimiento, ¿No? Justificar Técnicamente, justificar económicamente, establecer los objetivos por los cuales estoy haciendo eso, establecer las competencias, las funciones específicas que van a tener ahora, el grado de autoridad, si se va a desconcentrar o suprimir o, o funcionar, se tiene, que, se tiene que, que implementar eso, ¿no? ¿Qué más? Esto es en cuanto a las unidades organizacionales para programas y proyectos, eh, para la ejecución de programas y o proyectos se podrán crear unidades organizacionales siempre que las funciones de estas, de estos programas o proyectos, no puedan ser ejecutadas en otras unidades en la entidad. La vigencia de dichas unidades estará limitada al cumplimiento de sus objetivos. Pero lo que les decía, ¿no? eh, se han creado este último tiempo en muchas entidades públicas y privadas, un comité, un comité un organismo dedicado a la prevención del COVID, no, con sus propios objetivos, sus propias funciones. Eh, recordemos que las que estas las funciones que establecidas en estas nuevos en eh, nuevos nuevas unidades organizacionales no estaban en otras unidades, no. Nadie antes nadie estaba encargado del COVID, ¿quién estaba encargado? El de recurso humano tiene tiene sus propias funciones. ¿no? Recuerden que tienen su manual de funciones. No lo podemos cargar la responsabilidad de la prevención del personal interno, no, sobre el tema del COVID, por ejemplo. Por eso es importante crea crear un nuevo, un, a través de un, un programa de prevención, o de un proyecto de prevención interno, para poder establecer un comité, por ejemplo, un comité de bienestar ¿no? interno, encargado única y exclusivamente del COVID-19. O cualquier, sea, cualquier cosa que ustedes quieran. El COVID es un ejemplo solamente. En el cual, ahí establezco los objetivos que va a tener este comité, bien específico, ¿no? durante la pandemia de 2021, <coughs> o puedo decir, 2020, 2021 y 2022, este comité va a funcionar. Lo van a conformar tales personas. ¿no? Un responsable de recursos humanos, un miembro del área de, de finanzas, un, un jefe de unidad, va a estar, eh, sí o sí, va a estar la MAE participando ahí. Puedo conformar ¿no? mi comité para que se encargue de la prevención del COVID. Establezco sus funciones de cada uno, sus responsabilidades y las tareas que tienen que cumplir. De esa forma, conform puedo conformar nuevas unidades. En cuanto a la comunicación y coordinación institucional, igual, esto es muy importante. Les, les puede pasar de que cuando estén haciendo su trabajo, tengan ustedes que establecer comunicación y coordinación organizacional con otras direcciones. Para eso es necesario establecer los canales y medios internos de comunicación. Se definirán los canales de comunicación descendentes, ascendentes, cruzadas y sus respectivos medios de comunicación considerando los siguientes elementos. La cadena de mando en la comunicación descendente y ascendente. Es decir, de quién para quién, ¿no? De jefes, de subordin de jefes a subordinados y de subordinados a jefes. ¿Qué documentos se van a manejar? Tipo de información que se transmitirá regularmente. ¿Qué información se va a manejar y quiénes van a ser los responsables de manejar esa información? La eficiencia y fluidez de la información, qué tan rápido llega. Y por último, el alcance y la cobertura de los medios de comunicación. Cuando hablamos de medios de comunicación, estamos hablando del teléfono, del correo electrónico, de esos medios o físicos también. ¿no? Eh, al margen de, de, de los medios de comunicación digitales, hay también medios de comunicación físicos. Entonces, estos elementos son necesarios para la comunicación y coordinación organizacional. Instancias de coordinación interna. Las instancias de coordinación interna deberán organizarse para el tratamiento de asuntos, de competencias compartidas entre unidades. Que no pudieran resolverse a través de gestiones directas. Toda la relación directa y necesaria de coordinación será estipulada como función específica de cada unidad. Para ello, esta instancia de coordinación podrán denominarse comités, consejos, consejos comisiones u otros, ¿no? Miren, cuando creamos una, una eh, instancia de coordinación, lo no podemos hacer a través de un comité, de un consejo, de una comisión, ¿no? Cualquiera, le podemos colocar cualquier nombre de estos. Construirán con un instrumento legal de creación y establecerá el objetivo de la instancia de coordinación, las funciones específicas, la unidad encargada de la instancia, el carácter temporal o permanente y la peri, peri, periodicidad de la sesión. En el caso de los comités, por ejemplo, en el caso de que se, que se conforme un comité de coordinación, por ejemplo, con la gobernación, alcaldía y el caso del hospital, por ejemplo, ¿no? o el tema del COVID nuevamente. Se tienen que establecer sus objetivos. ¿Qué van a coordinar? ¿no? ¿Cuáles son las funciones específicas que va a tener cada uno de ellos? La unidad encargada de las instancias, ¿no? ¿Qué unidad va a ser encargada? Y el carácter, si va a ser temporal o permanente, ¿no? Y... Cada qué, cuánto se, cada qué tiempo se van a reunir, una vez a la semana, cada una vez al mes, dos veces al mes, de forma trimestral, semestral, cómo se van a reunir, eso significa no. Bien, pasamos al servicio al usuario, cada entidad de acuerdo a las características del servicio, eh, se tiene que contemplar primero la obtención de retroalimentación de parte de los usuarios sobre la calidad de los servicios o bienes prestados. Ya dijimos en un inicio que esto, ¿cómo podemos nosotros retroalimentarnos de, los, de cómo estamos atendiendo o qué calidad tiene el servicio que estamos ofreciendo a las, a las personas? ¿no? Lo podemos hacer a través de la observación, ya dijimos, lo podemos hacer a través de entrevistas, a través de encuestas, podemos utilizar cualquier instrumento de eso para recolectar esa información y poder determinar que efectivamente nuestros servicios son de calidad o están teniendo dificultades otro elemento la atención de asuntos que faciliten los trámites del público del público o usuario no igual hay que ver cómo están los trámites no son complejos son fáciles se cumplen no se cumplen qué problemas hay igual esto podemos utilizar observación, entrevistas o encuestas para poder determinar cómo están los trámites. Los medios de comunicación necesarios para facilitar la orientación al público y los trámites y gestiones que requieran realizar. Igual, bueno, Podemos ver nosotros cómo estamos comunicando el, el, los procedimientos de, por ejemplo, cuando alguien quiere ir a... ¿Cuáles son los trámites para sacar, por ejemplo, para sacar una licencia de funcionamiento de la alcaldía. Tengo mi pequeño negocio y yo no sé, ¿no? Yo soy un pequeño comerciante que iniciando, pero yo necesito sacar la licencia de funcionamiento para poder trabajar, para que no me saque multa, ¿no? Voy a la alcaldía y empiezo a mirar, ¿no? Pero nadie me dice nada, no encuentro información sobre eso. Es porque no estamos teniendo ningún medio de comunicación para poder enseñar o facilitar o orientar al público sobre los trámites y gestiones que tienen que hacer o qué documentos tienen que presentar ellos para poder hacer cualquier trámite, ¿no? Es importante que el gobierno municipal, cualquier entidad pública en realidad, tenga o comunique los trámites y gestiones que tienen que hacerse y cómo tienen que hacerse. Tiene que haber un, un lugar, ¿no? O sea, para preguntar. Generalmente hay una ventanilla única donde van y preguntan, no, Disculpe, ¿qué se necesita para los trámites de tal cosa? Y te dicen, ¿no? Ah, tiene que hacer esto o aquello. Pero más es muy importante que nosotros, bueno, que las instituciones públicas comuniquen a la gente eso. Ahora, nosotros tenemos que verificar, cuando estamos haciendo el análisis, verificar que eso se cumpla. ¿Se tendrán los medios de comunicación necesarios para facilitar la orientación al público? ¿Se tiene o no se tiene? Si se cuenta, ¿se cumple o no se cumple? ¿Cómo están? ¿Son claros? ¿No son claros? No, tenemos que hacer nuestras preguntas. La recepción, el registro la canalización y el seguimiento de sugerencias, reclamos, denuncias, o cualquier otro asunto similar. Y bueno, se tiene que tener en cada entidad pública, tiene que haber un buzón de quejas, tiene que haber un registro, formas de cómo canalizar los reclamos de las personas, ¿no? Para saber primero cómo, qué tipo de reclamos nos están haciendo, en qué estamos fallando más, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a dar solución a esos reclamos que la gente nos está haciendo. Muy importante tomar en cuenta lo que la gente nos está pidiendo. Okay. Bien. Procedimientos administrativos básicos de comunicación y coordinación. Okay. Para la coordinación y para la comunicación y la coordinación es necesario que vean ustedes que el decreto supremo 23.934, donde van a leer el reglamento de común de procedimientos administrativos de comunicación de los ministerios, ¿ya? Esto más que todo para las relaciones interinstitucionales, ¿ok? Esto es mucho más específico, eh, he visto en pocos trabajos que hacen eh, trabajos de relacionamiento interinstitucional, la mayoría de análisis organizacionales o de diseño están orientados a procesos internos, a reglamentos internos, pero en el caso que ustedes quieran, denle una miradita, esto es cortito, según, la, según el, la institución a la cual tienen que ustedes quieren relacionarse, va, estos elementos van a cambiar. ¿no? no es lo mismo relacionarse con el Ministerio de Economía que relacionarse, por ejemplo, con el... Con el con, por ejemplo, esto de, de salud o, o de educación. ¿no? no es lo mismo. Es necesario que se establezcan los niveles de interacción. Y por último, está ya la, la implantación. Cuando se hace un diseño o se diseño es necesario implementarlo, ¿no? O implantarlo también. Para ello, hay que tener un plan de implantación. La máxima autoridad ejecutiva de la entidad aprobará y aplicará el plan de implantación que deberá contener al menos lo siguiente. El objetivo, las estrategias de implantación, un cronograma, los recursos materiales y, finan y financieros necesarios, los responsables de la implantación, programa, difusión, orientación, adiestramiento, capacitación, al responsable y función, y funcionarios involucrados, ¿no? Entonces, cuando ustedes hagan el diseño organizacional, o el rediseño organizacional, es necesario que se implemente eso. Para implementarlo, el responsable es obviamente la, la, la máxima autoridad ejecutiva, ¿no? Y ese documento tiene que haber tiene que tener su objetivo. El objetivo, implementar el diseño organizacional en la unidad de recaudación. O implementar el diseño organizacional del de gobierno autónomo municipal. Que es mucho, no es grande. ¿Cuándo vamos? Establecer un cronograma, ¿no? ¿Cuándo va a empezar y cuándo va a terminar? Los recursos humanos. ¿Cuántas personas? los recursos materiales que se van a necesitar, y los recursos financieros, es cuánto dinero va a requerir esa implementación. ¿no? Los responsables de las áreas, dentro de cada, de cada unidad, habrá un responsable, y se tienen que programar eh, la difusión, la capacitación o adiestramiento, y también bueno, eso más que todo a los responsables y también lo, al personal, ¿no? Hay que decirle, bueno, de en adelante se está cambiando la estructura organizacional antes eran 10 unidades, ahora son 8 antes éramos 45 empleados, ahora somos 30 antes eh, ustedes estaban en tal unidad ahora van a pasar a depender de tal unidad capacitan al personal, ¿no? ya les, les, les enseñan cuáles son sus funciones, los adiestran, cuáles son los procedimientos que tienen que cumplir, quiénes son sus nuevos jefes, quiénes son sus nuevos compañeros, cómo van a trabajar, cómo van a coordinar, a eso se refiere el plan de implantación. ¿no? Tiene que ver si hecho una capacitación previa, donde se, se les indique cómo van a trabajar de ahora en, la, en adelante. Los requisitos para, el para la implantación es el diseño organizacional se establece para alcanzar los objetivos del, del programa de operaciones anual, para lo cual constituyen requisitos para su implantación, la puesta en marcha del programa de operaciones anual, sus bases estratégicas, las la disponibilidad de los recursos humanos, físicos y financieros, el personal superior y el personal involucrado en los cambios organizacionales deberán participar durante todo el proceso para facilitar el logro de los objetivos planteados. Que nos dice básicamente lo que dijimos hace rato, ¿no? Que para implementar esto, sí o sí, es necesario ver el POA. Ya dijimos, ¿no? Para que se alinee esta propuesta que nosotros estamos haciendo de implantación, tiene que estar alineado al POA y tiene que estar alineado al plan estratégico. ¿no? ¿Dónde está? Las bases estratégicas. No se olviden, Hay un plan estratégico, entonces... Esto tiene que estar alineado a eso. Y el plan operativo anual, de ahí vienen los recursos, entonces tiene que estar alineado nuestros, el monto de dinero que nosotros vamos a requerir para la implantación, tiene que haber, tiene que estar definido aquí, ¿no? En el POA, de ahí va a salir la plata, entonces tiene que estar alineado con esos objetivos. Instancias de implantación. Primero, el proceso de implantación, Considera las siguientes etapas. Primero, la difusión del manual de organizaciones y funciones, manual de procedimientos u otros materiales diseñados para tal fin. ¿no? ¿Qué es lo que se va a implementar? Organi eh, orientación, adiestramiento y capacitación de los funcionarios involucrados. Hay que informar y capacitar, ya dijimos, cuáles son las funciones, cuál es la nueva estructura, cuáles son las nuevas responsabilidades que tienen y cómo lo tienen que hacer. ¿no? Se tienen que capacitar por eso aplicación del plan de acuerdo a las estrategias aprobadas, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Cuántas cap capacitaciones van a tener? ¿De qué forma lo van a hacer? ¿Va a ser virtual? ¿Va a ser presencial? ¿Cómo lo van a hacer? ¿no? Y por último, el seguimiento para realizar los ajustes necesarios. Es importante que, que por lo menos una vez al año o dos veces al año se haga el seguimiento de la implementación de ese plan que ustedes están implementando. Básicamente es eso. Lo que se tiene que hacer, ya aquí abajo ya son eh, el glosario de términos. Como ven, el, el trabajo de análisis organizacional o rediseño organizacional está normado aquí. Aquí están los lineamientos básicos que tienen que seguir ustedes. Ya sea para mejorar la parte organizacional, para mejorar la parte de los servicios, para mejorar la parte de los procesos, tienen que sí o sí seguir estos pasos. Sí o sí. No hay otra más, ¿no? Para eso se hace la normativa en la parte pública, no se puede obviar. No se puede obviar. No pueden ustedes decir, no aplicar esto. Tienen que sí o sí aplicar. No importa si están en la gobernación, en la alcaldía, si si pertenecen a un centro de salud o pertenecen por ejemplo a por ejemplo había trabajo de el fondo el fondo rotatorio por ejemplo el, el, el fondo rotatorio maneja recursos del estado aplica entonces no cualquier institución pública que maneje recursos del estado sí o sí se tiene que aplicar esto ok bien sigamos sigamos con esta presentación habíamos dejado eso solamente es en cuanto a la normativa ahora ¿Cuál es el otro error que, com que cometen ustedes? ¿Qué es lo que necesitan al margen de lo ya establecido? ¿Qué es lo que ustedes necesitan? Dijimos, dijimos que para hacer el análisis organizacional, o el diseño, como quieran llamarlo ustedes, primero, la ley 2027, segundo, la resolución suprema que acabamos de ver en su totalidad, de forma rápida, obviamente, eh, tienen que aplicarlo sí o sí. Ahora, eso tiene que estar, recuerden, que hay instancias de coordinación interinstitucional, por lo tanto, tienen que tomar en cuenta otras leyes complementarias, que de acuerdo a dónde estén realizando su trabajo, tienen que ir aplicando. Herramientas para poder hacer el diagnóstico. Muchos tienen problemas en esta parte. ¿Cómo voy a hacer mi marco práctico? ¿No? el marco práctico, ustedes saben que en el marco práctico se tiene que desarrollar el análisis en su totalidad. Para poder hacer el análisis interno o externo, vamos a utilizar cualquiera de estas herramientas. Llámese análisis PESTLE, llámese análisis FODA, llámese análisis CAME o matriz CAME, llámese cadena de valor, en el caso de las entidades privadas o empresas privadas. Por ejemplo, en el análisis PESTRE, vamos a ver los, los aspectos macroambientales, ¿no? aspectos políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, legislativos, ecológicos, incluso aquí en ecológicos, podríamos colocar eh, el tema del de COVID-19. Tienen que ustedes colocar sí o sí, porque el COVID-19 está afectando a todas las instituciones públicas o privadas, ¿ok? Es muy importante que su, dentro de su análisis FODA contemple el COVID-19, porque actualmente gobernaciones, alcaldías, instituciones públicas o privadas están siendo afectados con, esta, con, este, con el covid ¿no? Entonces es necesario asignar recursos, asignar personas responsables que van a ser los que van a contratar por ejemplo, los materiales, los insumos necesarios, es necesario que haya gente especialista que se encargue de los, de los protocolos de seguridad interno, se requiere gente que haga los trámites ante las autoridades pertinentes para conseguir presupuesto, o empiecen a hablar, por ejemplo, con la caja para coordinar el tema de vacunación o el tema de los análisis o pruebas diagnósticas para detectar el COVID tempranamente a los empleados, el tema de los insumos, el tema de, por ejemplo, el tema de las mascarillas, de los guantes, de la ropa de trabajo, indumentaria para proteger al empleado, tiene que haber gente responsable ¿no? Y tiene que estar sí o sí el COVID como una amenaza dentro de su adolescifoda, ¿no? Pues tiene que estar, si ustedes utilizan esta herramienta este dentro de los aspectos ecológicos o medioambientales, tiene que estar sí o sí el COVID. Otra herramienta muy utilizada es el Foda. Los aspectos. Aquí vemos las debilidades, las fortalezas, las amenazas y las oportunidades. Aspectos internos y externos. De igual forma, en las empresas privadas, por ejemplo, tenemos la cadena de valor, donde se ve la infraestructura de la empresa, cómo está estructuralmente, la infraestructura cómo está dividida, está bien está mal. La gestión de recursos humanos, es decir, los empleados, cuántos empleados tienen, cuántos son, a qué se dedica. Disculpe, Liz, sí. Eh, sí. su pantalla no, no está compartiendo. Ah, perdón. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó. ¿Ahora se ve? Sí, ahora sí. Ya Decíamos entonces que es muy importante partir de, partir de estas herramientas, ¿no? El diagnóstico, primero, el análisis PESTELE, los aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales, ecológicos, medioambientales, ¿no? Y aquí incluso podemos hablar del COVID. Segunda herramienta, FODA. Aspectos internos y externos, ¿no? las debilidades, las, las fortalezas, las amenazas y las oportunidades. Son herramientas que tienen que ustedes utilizar en el marco práctico. En la parte, las, los que están haciendo en la parte privada, mejor dicho, en las empresas privadas, tienen que utilizar, por ejemplo, esta herramienta que se llama la cadena de valor. ¿Dónde están los aspectos, por ejemplo, de soporte? la infraestructura de la empresa, cómo está no cuántos edificios tienen, cuántos sucursales tienen, la gestión de recursos humanos, cuántos empleados tienen, qué grado de formación tienen, cuántos son, en qué área están, el desarrollo tecnológico, si cuentan con tecnología, no cuentan con tecnología, compras, cómo están las compras, quiénes son, en todos los aspectos de compra, están, por ejemplo, aquí la logística de entrada, es decir, quiénes son su, sus proveedores, qué materia, qué materia prima utilizan para poder operar. En operaciones está todo lo que ustedes sean, todo lo que se hace internamente en operaciones para transformar esa materia prima en un producto terminado. En logística de salida está todo lo que se hace, por ejemplo, para ya distribuir los productos terminados. Marketing y venta está relacionado a lo que es las campañas promocionales, las ventas que se tienen cómo se está desarrollando esos puntos. Los servicios se refiere a los servicios postventa, ¿no? ¿Qué servicios adicionales tengo yo para mis productos que estoy ofreciendo? ¿Qué servicios adicionales ofrezco, si es que los ofrezco, no? De esa forma, podemos puedo ir analizando cada uno de los elementos de mi empresa y poder establecer qué está bien y qué está mal. Esto principalmente en las entidades pum, privadas, privadas. Aspectos organizacionales. Cuando hacemos el análisis interno, primero agallamos el organigrama. Tenemos que ver el estado, ¿no? ¿Cómo está ese organigrama? Hallamos la estructura y nosotros empezamos a ver, ¿no? ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Estará bien estructurado? ¿Estará bien diseñado? ¿Las unidades y las áreas están bien asignadas? Para eso, para eso, ustedes tienen que conocer bien, conocer bien, procedimientos administrativos. ¿Ok? tiene que conocer bien los organigramas, porque no es nomás agarrar y decir, este organigrama está mal, o este organigrama tiene dualidad de funciones. No es nomás de decir eso. Hay que justificar, hay que ver el estado, cómo está ese organigrama, qué problemas tiene. Son problemas estructurales, son problemas de diseño, ¿no? Son problemas funcionales, ¿Qué problemas tiene el organigrama? no? Ustedes pueden darle una valoración al análisis que están haciendo. ¿Cómo está el organigrama? 100% funcional, valoración 100% o valoración 10. El valor ustedes lo ponen. Si quieren o no, no hay ningún problema si no ponen valor. El estado también. ¿no? Es la descripción de cómo está ese organigrama actualmente. no? Ustedes agarran, van a la unidad o a la dirección o a la empresa pública o privada, se hacen prestar el organigrama, si es que lo tienen, y empiezan a analizarlo. ¿no? Si no lo tienen, ustedes pondrán acá, estado del organigrama, no tiene, no existe, no cuenta. ¿no? Entonces, van a ustedes a proponer un organigrama. Si es que lo tiene van a analizar las áreas, qué áreas tiene, qué elementos tiene, qué está bien y qué está mal. ¿okay? Y lo ponen en este cuadrito. Y si quieren o no, le dan una valoración. ¿Qué más? Aspectos normativos, manuales. Recopilan, por eso es muy importante visitar la empresa. Tienen que hacerse proporcionar todos los manuales que tiene la empresa. ¿no? Ustedes van a, van a hacer entrevistas, han dicho, van a, hacer entre, van a hablar con los directores, con los gerentes de las empresas. Les van a preguntar a ustedes, ahí ¿cómo está la parte normativa? Les van a pedir... Ustedes tienen que pedirles los manuales de funciones. ¿Qué manuales de funciones tienen? Ah, yo tengo manual de funciones, de cargos, tengo manuales de esto, de aquel. Ahora, yo voy a analizar, y para eso también tengo que conocer los manuales, tipo de manuales y características. Tengo que, tengo que yo dominar los elementos básicos de un manual. No, Yo tengo que saber para poder decir este manual está bien o está mal. Mínimo por normativa, recordemos que los manuales tienen que estar actualizados una vez por año. Generalmente en las entidades públicas o privadas se maneja ese, ese criterio. ¿no? Todo manual tiene que estar aprobado una vez por año. Aunque no se hayan hecho modificaciones, tiene que estar aprobado. Entonces yo tengo que ver, verificar ese manual. ¿Cómo está? No? ¿Está bien definido las funciones? ¿No están bien definidas las funciones? Hay una discrepancia en lo que dice el manual y lo que se ve en realidad. ¿no? Por eso es muy importante visitar la institución. Ahí nos vamos a dar cuenta de que si se están cumpliendo los manuales de funciones o no se está cumpliendo, ¿no? Ahí ustedes se van a dar cuenta, ah, que aquel personal, que la secretaria, por ejemplo, hace de secretaria y hace de contadora y también hace de, de, de personal de atención, por ejemplo, ¿no? Pero su manual dice secretaria solamente. ¿Qué está pasando ahí, no? Ahora, no es malo asignarle otras funciones, pero tiene que estar normado, ¿no? No es malo, o sea, no es, no es malo que una persona tenga muchas actividades, no es malo, pero tiene que estar normado, ¿no? Hay, hay capacidades, tampoco lo vamos a recargar de trabajo, ¿no? Por eso es muy importante definir los manuales correctamente. Y una vez que nosotros revisamos los manuales, podemos decir cómo están, ¿no? ¿Están aprobados? ¿Están actualizados? ¿Están vigentes? ¿No tienen observaciones? ¿O qué observaciones tienen? Y le damos una valoración, si es que queremos o no. La parte normativa. Ok, pero antes de... de ah, cuando hablamos de normativas, de manuales de funciones, también podemos hablar de políticas o de políticas internas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué manuales se tienen? Manual de incentivos, manual de procedimientos, manuales de contrataciones. ¿Qué hay? ¿Qué documentos tengo, no? Manual, por ejemplo, del régimen interno. Manual de incentivos. ¿Habrá o no habrá? ¿Será necesario implementarlo? ¿No será necesario implementarlo no será necesario para eso se hace el análisis normativo, para ver qué documentos tiene la institución. Acá se puso solamente un ejemplo manual de funciones, pero aquí tienen que estar todos los manuales que tiene la empresa. Todos. ¿Y en qué estado están? Esto es muy importante. Y esto se hace físicamente, hay que realizar, ¿no? Hay que hojear, hay que ir y palpar, ¿no? Y realizar qué documentos tiene realmente la empresa y qué le falta. Aspectos procedimentales procedimientos, un manual de procedimientos. ¿Qué procedimientos tienen? Por ejemplo, pueden tener procedimientos para connotación, procedimientos de adquisición de bienes y servicios, procedimientos de almacenes, procedimientos de compras, procedimientos de ascensos, procedimientos para todo y procedimientos. ¿no? La parte pública, al igual, igual que la parte privada, se tiene una serie de procedimientos que hay que cumplirlos. Y aquí, en, esta, en este punto en particular, hay que revisar todos esos aspectos ¿no? de procedimientos para poder detectar cómo están, están actualizados, se cumplen no se cumplen, recuerden que al margen de hacer ustedes la revisión física, o sea, obviar, obviar esos, esos procedimientos, tienen que verlos, ¿no? tienen que observar, ustedes han dicho que van a utilizar la herramienta de observación, tienen que observar que esos procedimientos se cumplan, hay que ir a visitar la empresa, para eso. Ahí vamos a ver si se cumplen o no se cumplen, si cuenta o no cuenta, si está actualizado o no, se actu no, se está, no está actualizado, se conoce o no se conoce. ¿no? Estos elementos son muy importantes para que ustedes hagan su investigación. Yo sí, si, bueno, eh, generalmente siempre les recomiendo que su investigación cuando hagan ustedes el marco metodológico, hagan juntamente con el marco práctico, juntos los dos, para que no haya problemas, para que cuando ustedes estén haciendo esta parte, pregunten a los empleados, por ejemplo, o pregunten a los directores, cómo están los procedimientos, qué procedimientos tiene la empresa, ¿no? Porque muchos han preguntado, cuando han hecho el, el marco metodológico, han preguntado cualquier cosa, pero menos referente al trabajo. Menos referente a procedimientos, ¿no? No han preguntado, lo, lo máximo que han preguntado es si tiene o no tiene. No han preguntado qué procedimiento, no lo conocen los procedimientos, no, tienen, no saben qué pasos son. Recuerden, y la normativa establece los flujos, ¿no? Cada procedimiento tiene que tener su flujo, y por lo tanto, ustedes tienen que revisar ese flujo dentro de ese manual de procedimiento, Como dice la normativa, tienen que agarrar ustedes la normativa y revisar si contiene o no contiene lo que dice la normativa, pues. Y en base a eso, ustedes colocan el Estado. ¿En qué Estado se encuentran esos procedimientos? ¿Qué más se hace? El análisis por áreas funcionales también pueden hacerlo. ¿Cuántas áreas tiene? Por ejemplo, esto principalmente en la parte privada, ¿no? Gerencia. Perdón, la área financiera. ¿Cómo está económicamente o financieramente la, la empresa? ¿Cómo están los servicios? ¿Cómo están los productos? ¿Cómo están...? las operaciones, cómo está la red comercial, cómo están recursos humanos. De esa forma, ustedes hacen el análisis. Para eso utilizan las, estas, estos cuadros o pueden utilizar estas matrices ¿no? que ya están establecidas para establecer qué elementos están bien y qué elementos están mal. En base a ustedes, a su análisis, recuerden que de ahí salen las propuestas. Esto está complementado, sí o sí, con el marco metodológico, con la investigación que han hecho, con la entrevista que hicieron a los jefes, con la encuesta que han hecho a los empleados, con la encuesta que han hecho a las personas. Con esa información se complementa este análisis y de ahí salen las propuestas. ¿Ok? Básicamente es eso lo que tienen que hacer, tienen que utilizar estas herramientas y también pueden hacer por áreas funcionales, es decir, revisar por áreas cómo está el área de finanzas, cómo está la economía. Por eso recuerden que es muy importante revisar el POA. Hay que ver también el tema de las auditorías internas, algo que, que también dice la normativa, que tienen que revisar los informes, los dictables de autoría interna que se han hecho en la anterior gestión para ver que cuando se hacen auditorías, ahí se detectan los errores, qué problemas hay. Entonces es un insumo para su análisis, ¿no? Porque ese documento les facilita, les dice ahí qué problemas tiene la, la, la institución, ¿no? Les facilita para que ustedes puedan identificar los errores y se vayan directamente a esos puntos, en qué áreas están teniendo problemas. Y ustedes propongan, en base a esos problemas detectados, propongan soluciones. Podemos utilizar diferentes herramientas que les dije, las más comunes son estas dos: Pestle y Poda. También CAME, podemos utilizar CAME también, me estaba olvidando, para poder hacer sus matrices y de, a partir de ahí sacar sus propuestas de su análisis organizacional. ¿Ok? Básicamente, creo que eso es todo lo más importante de, de los trabajos de análisis organizacional. En base a estos elementos, es como dije, que se hace, la, se hace eh, las propuestas. no Bien. Entramos ahora a la sesión de preguntas. Estoy atento para poderles atender. Preguntas, por favor. Yo sé que así un poco cansado, muchas cosas no lo sabían. Primero elemento, ya les dije, salvar la normativa. Ya vieron ustedes, la normativa es para toda la parte pública, particularmente. La parte privada se salva, ¿no? Pero la parte pública tiene que cumplir los pasos establecidos que la normativa. Adelante, por favor, las preguntas que quieran hacer. Adelante, adelante. Preguntas, preguntas. Buenas noches. Buenas noches, Elizabeth. ¿Cómo está? Buenas noches. Hice una preguntita en el tema constitucional, cuando uno lo elige, por, por ejemplo, este, a una SRL más que todo qué debe reflejarse digamos para pertenecer a ese a esa constitución tiene que revisar el código de comercio y la ley de cooperativas pasa que las en el código de comercio el código de comercio viejito, en el código de comercio establecen ahí por ejemplo el las sociedades no la ciudad, y el tipo de sociedad responsabilidad limitada que son las SRLs que me indica usted son las cooperativas generalmente, ¿no? Entonces, que lea, por favor, el código de comercio un poquito y lea también la ley de cooperativas. Ahora, ¿por qué está...? ¿Por qué la pregunta, mejor dicho? Fue, ¿Qué tipo de trabajo está haciendo usted? Eh, bueno, un plan de negocio. Hay uno. Pasa que esto... Eh, hoy estamos hablando del tema de análisis organizacional y no corresponde a los planes de negocio. Voy a disculpar, por favor. Eh, Nos va a confundir a los demás chicos, ¿ya? Eh, Interno, ah, le, eh, le puedo responder. Hay un video, por si acaso, en el canal sobre planes de negocio. Sería bueno que lo revise. Ahí le va a ayudar de mejor forma. Pero lea, por favor, eh, el código de comercio y la ley de cooperativas para que le pueda ayudar en esa parte de la constitución. Ah, bueno. Gracias, Alicia. Muy bien. Preguntas, por favor, referente al tema de análisis organizacional. Es muy importante que hagan sus preguntas para poder. Eh, enfocarnos en esto porque eh, hay muchos problemas por lo que he visto y, y bueno ¿no? aprovechen ahora para poder salir de dudas no preguntas preguntas utilicen las herramientas que les he mostrado el análisis que se tiene que hacer en el marco práctico es fundamental pero recuerden que todo lo que vayan ustedes a, a realizar en su análisis organizacional tiene que estar uno normado, o sea, pegado a, a la resolución, y otro tiene que estar relacionado al plan estratégico y al, y al POA institucional, ¿no? Recuerden que ustedes van a proponer cosas que van a hacer. Entonces, cada propuesta tiene un presupuesto y ese presupuesto tiene que estar est eh, establecido en el POA, ¿no? Tiene que haber Dinero, en otras palabras, para la ejecución de las propuestas que ustedes quieren implementar. Por ese motivo es necesario que, que cada, cada, cada propuesta que ustedes tengan <coughs> tengan su, su respectivo presupuesto y a la vez tenga su presupuesto el, la partida presupuestaria de dónde va a servir ese dinero. Preguntas, preguntas, preguntas. Bien, si no hay preguntas, ha sido un gusto compartir con ustedes. Eh, les voy a dejar en el enlace del video del canal YouTube el, el, la, la resolución que les he mostrado para que ustedes lo puedan descargar y, y lo puedan ver, ¿ya? Esa es una resolución que he sacado del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de un documento oficial, el cual les va a servir como base para que ustedes puedan ver y contrastar lo que están haciendo ahora versus la ley, ¿ya? Como dije, la parte pública está muy normado la parte privada no tanto es un poco más de libertad, pero podemos utilizar las mismas herramientas, ¿no? Es para lo mismo, es para lo mismo, el análisis FODA, el PESTLE, son herramientas que les van a servir a ustedes a hacer el análisis y en base a ese análisis, complementado con el marco metodológico que ya hicieron, con las entrevistas, las encuestas, salen las propuestas recién, ¿no? Las propuestas que van a ser cinco, seis, siete, dependiendo a las deficiencias que van a encontrar ustedes, ¿no? Se si utiliza, por ejemplo, el FODA van a encontrarse que hay muchas debilidades. Entonces, nosotros con, la, con nuestro análisis organizacional vamos a proponer soluciones, ¿no? Si hemos visto problemas de, de la parte estructural, vamos a decir, vamos a proponer el diseño o rediseño organizacional, por ejemplo. Si vimos problemas en la parte de procedimientos, vamos a, vamos a proponer la implementación de nuevos manuales de procedimientos o nuevos procedimientos podemos hacer, ¿no? Pero recuerden ahí, cada procedimiento tiene que estar, estable, tiene que estar bien, bien desarrollado, no con sus objetivos, con su respectivo flujograma, de dónde empieza, dónde acaba, los documentos que se requieren para viabilizar ese procedimiento, no tomen en cuenta esos pequeños detalles que son parte de la propuesta que ustedes van a hacer para su trabajo. Sin más, ha sido un gusto compartir con ustedes, nos vemos en una próxima capacitación, en la próxima semana. Vamos a estar haciendo los planes estratégicos, si les gusta, nos vemos ahí. Muchas gracias, muy buenas noches.